Te permitirá hacer picnic en el Palacio Nacional. A causa, a causa, ha causado mucha curiosidad el anuncio hecho por el Ministerio Administrativo de, de la Presidencia, MAPRE, de que se podrá visitar este domingo el Palacio Nacional en un picnic realiza, eh, a realizarse en el jardín del emblemático edificio del Palacio Presidencial. Se aceptará grupo de dos y seis personas quienes deseen ir deberán inscribirse a través de un correo para reservar el cupo. Esta no es la primera vez que se habilita los jardines de la Casa del Gobierno. En diciembre del año anterior fue abierto a, al público para celebrar, celebrar la fecha navideña con actos musicales. ¿Eh? Eh, entonces, sí, pero hay que pagar para tú estar ahí. Entonces, oh, es gratis, gratis ok. Mío. Ok, no, pero yo es decir, eh, a reserva un cupo. Yo pensé que era reservando, pero y tú hay pagado? cantidad de personas limitadas porque estamos en COVID. De un pues hay que ir para allá. Vamos para allá. Tú me llevas, <risa> pues bueno, <ven>, resévalo. <risa> Seguro ya estamos. Yo aquí? no acepto <risa> que él te lleve a ningún lado. y que te tiene que llevar el de coche. <risa> <risa> Bueno, sí, que te lleve el de que mío, te Dios lleve Dios el de bicocho de que va, un yo, no yo no lo pedí si ¿Sí? comió también sin vergüenza y comió <risa> también no esto <risa> tú esto quieres no? ir conmigo o quieres ir conmigo <risa> No, porque yo no se lo pedí, fue un regalo. Ah, okay. Malo fuera que yo esté de, de de como dice mamá, de chivirica. Dije, ay, eh, ay, yo estoy antojada de un bizcocho. a ver si tú me lo mandas, pero fue a un la regalo. Social, y el, comiste en, tú también. E yo no lo inteligente, no se va a meter en medio. A ver si está, no, está, no, está denegando. No. Que por eso hay problema en las relaciones de ahora. de que tú aceptas todo. Yo lo pedí, yo no lo pedí. Llegó y te di a ti lo que llegó. Malo que te lo coitara y vino y lo vio todo el mundo. ¡Ay! <risa> ¡Ay! ¡Camina ay. uno en el cero! ¿Quién ¿Eh? está ganando? Ganan los gigantes. <risa> <risa> bueno. <risa> señores, top. Ese, ese, ay, ese no. picnic. ¿Y eh, tú crees que los Guagua vayan al picnic? Porque tengo que cambiar el tema, porque imagínate. <risa> los <risa> picnic, yo, yo no, no sé ni qué opinar. Mira, el picnic, el como picnic como es. Explique eso, Villalono. El picnic es eh, un momento, ¿verdad? Un momentito donde. Una pareja, ¿verdad? O una familia. O un, picnic, familia un picnic cuando yo le en con me arroz con el paquete en la mañana, un que tú picnic. te sentabas en la grama. Mira, es un, un picnic. picnic en la poner grama. un mantelito en la grama, sentarse, comer, hablar, compartir. Ahí, eso es. Para recrear. Para recrear. Eso, eso Ajá, es en mira, Versalles. Ve eso. eso es en Versalles, en París, Ajá. en Francia. Algo así es lo que quiere. Convivir con la naturaleza. Es una parada. Otra foto ahí de. Ay, sí, pues, sí Vamos no. a ser como un festival. Vamos, vamos a ver si hay otra imagen. Eh, bueno, esa es la imagen ya de promocional, ¿verdad? De el, de, ajá, de, de. Y esa y ese es el palacio de Buckingham, me parece. Viene, miren la hierba, ¿eh? La miren de la, la gente cómo. La de aquí no está así, civilizado. <risa> eh, hey, los son rubios para allá. Yo no creo algo así. Pero, no sé, o sea, imagínense, o sea, imagínense eso. O sea, imagínense los guau, guau, guau ahí en, en, en un picnic, en, en, lo, en los jardines del Palacio Nacional. Ay, muy mi... Con su limbo, alta gama, nuevo rico. Con la ahí. Se viera épico eso. <risa> Con, Con galletitas galletita y quesito. Si <risa> Sí, es cierto. Eh, pero mira que toma, flow película. No palacio. es cierto, allá se lo vive más tranquilo, con lo que sea. Aquí tiene que obligar a una juca o una bebida, si no, no hay y no hay de nada. Bueno, pero esperemos que sea de interesante. Sí, pero yo creo que esto, es, como está esto, no, no puede estar de qué. inventando con y con pine y palacio. ¿Dónde? Sí, pero. <ríe> no, pero no es para que lo hacen. Bueno, na, en el palacio de aquí paquilla, de la, lo de, lo la corte de, ta, hay jardines se pueden habilitar también el palacio de aquí ajá el palacio de justicia de aquí hay jardines se pueden Pero habilitar porque eh, no no ¿Por tú porque ¿por qué tú que querías ya que allá no tú estás harto de ver el palacio de aquí y querías ya allá hay que ver. No, pero son esas pini aquí en el Montecito de Gensemaní. Sí, y también eso ya sí. está cansado. Bueno, el, el, sí. el, el, el, el oh, oh, Hay eso. que ver, hay que salir y conocer, claro. El Montecito siempre es para eso, pa eso. Sí, sí, eso. hay sí, que, que dejarlo no. descansar, hay que ir para allá. Hay que ir para allá. ¿eh? Hay que quemar el palacio. Señores. Me dicen que en el Pini, como dijo nuestro hermano Papa Juan, porque los tigres... vamos. Tenemos que sacar un chi aquí, para que Villalona esté con el WhatsApp. Porque hay mucha gente que le tira, ¿tú sabes? El WhatsApp, el WhatsApp. Uh -huh. Sí, lo vamos a poner para que la gente diga su cosita, porque a veces nos quieren llamar. Pues, entonces, todavía son las seis, en mi casa me están preguntando. <risa> sí, pero voy el número de Villalona o de Amable. Pues bien, esto de Pini está bien, la estrategia y la cosa, pero como el tiempo como que no está... Eso es algo muy peligroso, y más ahí mismo en, en, en el patio del hombre. ¿Eh? ¿Tú ves? Eso es como que hay que buscar otra. ¿Por qué no, no se hace un domingo de museo, de entrando y saliendo y tirándose fotos? Pavel. Te voy a dar un dato, Néstor. En la página de la presidencia, de la presidencia obviamente, que es la que eh, administra el Palacio Nacional, eh, se pueden hacer solicitudes para realizar visitas al Palacio totalmente gratis. Incluso de los colegios y escuelas públicas pueden solicitar esa visita al Palacio Nacional. El equipo de los sosobrosos. estamos que usted ponga bolsa eso es con un protocolo. El equipo de los osobrosos por ahí. ¡Van a la fiesta. No, tú no puedes estar cantando eso en el Palacio. Sí, siempre hay uno que hace la cosa. Una juca. Sí, un galón de vino la fuerza. Lo matan. Es que... Que, <risa> y una bocina. Y que un bap, el que ponga me, una junk en un la de piña y, lo, y le dan un, bap, un tiro. Un y que en el pasillo. De no, palacio, no, no, va. No, un vapen con Dios. A ti te gusta y te va a morir. Yo, yo no, yo no, yo no. Oh. Yo no jodo con eso. Eh, y, y que igual ya que esté así derechito y ese humo dándole así, ve no. Que cuando ese hombre haga así, ¡PO! <risa> Salga del palacio. <risa> claro, usted sabe que aquí siempre hay una frescura muy grande. No importa que sea rico, es rico es que fresco. Porque cree que no le ponga a hacer nada. Siempre uh -huh. hay un popis de relambío Es verdad. Es la familia borracho, cuando dicen borracha. Es eh, la familia en el pino borracho. El pin, borracho